Hola, fijeros, yo soy el cero y pues ya nos han estado pidiendo bastante estos pack openings. Así que vamos a darle un poquito unos FIFA points que son 4400 FIFA points. ¿Qué son en esta vida? Nada, nada, a ver qué hay allí. ¡Osh! ¡Osh! Nos salió ahí. ¡Osh! Eh, ¡Nastachi! Claro, huge. Eh, no Un no pack muy afortunado. bueno eh, esa eh, playera interesante. Mm, vamos a ver qué nos viene por acá. Vamos, Pipita, Guay, Vamos, Pipita, igual. Veme, Veme fijamente a los ojos, Pipita. Silva. Wellington, oh my god. Eh, nada, nada por aquí. Vamos a ver si Tim Howard, el Santa Claus moderno, nos da algo. ¡Oh, ¡Valencia! Valencia. Bueno, no no tan malo. Eh, buen ritmo. Movimientos hábiles buenos. Le falta un poquito de, de, de pie débil. Él le paga con la de palo, pero Sean. Sean no lo conocía, no tenía el gusto, compadre. Eh, ahí está Boyan, eh, que se desapareció un rato, ¿no? Yo pensé que ya andaba cruzando la universidad, pero no sigue jugando al fútbol con el Stoke City. Qué bueno verte aquí, Boyan, que estás bien, que sigues jugando al fútbol. Vamos Pipita, vamos Pipita, vamos Pipita Higuaín. ¡Venga! ¡Venga, boludo! ¡Venga boludo! ¡Dame, dame! No, dame. Bueno, Wanderfeller, Wanderfeller. del Borussia Dortmund. Muy buen portero, buena altura. Interesante, no lo tenía, lo voy a probar con algún equipo alemán. Alex, qué lento eres, Alex, y qué feo te ves en esa foto. No sirves mucho para acá, pero te vamos a mantener en el equipo. Algunos repetidos por ahí. Y no nos ha salido ahorita algo eh, bueno, pero Alaba, ¿qué dice? Diles que no, Alaba, no. No, wow. Born. White bread, white bread, pan, pan blanco se llama ese, ese hombre. Y los números... Eh, de este chavo del Stoke City que ahí puede jugar Hay mamá por ahí eh, Pues nada, nada bueno Hasta el momento eh, Team Howard, danos algo, Shakiri Shakiri, tu rostro Shakiri, mira tu cara Shakiri Buenos números interesantes hay para ponerlo junto a Pirlo Es rápido, buen drible, buena pegada Con, con el pie débil, no nos podemos quejar eh, Voy a ser un buen elemento Hay que probarlo eh, je, je, je, je, michu Michu Y guardado principito Príncipe princi, Príncipe, Eso guardado Vanega Y pues nada, nada hasta el momento Interesante, ya vamos casi Para los mil FIFA Points Este es el último sobre del día Vamos a ver si la fortuna nos da algo wow, wow. Jonathan dos Santos el comentario se los dejo a ustedes eh, la decisión <risa> está en ustedes, bueno este Salah rápido, rápido, interesantes movimientos, este, este puede estar muy bien para, para un equipo italiano este está interesante, me gustó este sobre eh, con, con el hermano de, de, de, de Gio, Jonah eh, pues la verdad los Jonas Brothers están lejos de, de ser lo que son en una realidad eh, un poco triste eh, este pack opening, eh, algunos Cosas relevantes, eh, me quedo con, con Shakiri me quedo con este chavito de la Fiore, eh, pues de lo más destacado en, en este pack opening. Eh, próximamente estaré abriendo los, los otros eh, FIFA packs que tengo por ahí guardaditos. Y bueno, Fiferos, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo pack, pack opening de Fifásticos. Y recuerden los Fiferos, abriendo los sobres y con los hermanos Jonah Brothers, FIFA la vida.